A usted sobre el simulacro nacional que provocó un saldo de siete heridos. Anda para carajo. Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Aprovecho el momento para saludar a Yerjan Arriba que se acaba de integrar a nosotros. Buenos días. Buenos días, Mado. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días a todo el equipo de producción.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 Bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia COE, iniciaron la simulación de un sismo de 7.7 grados con la finalidad de preparar a la población en general, incluyendo instituciones públicas y privadas para responder ante un evento como este. Una ambulancia y un camión del Cuerpo de Bomberos del municipio de Consuelo en San Pedro de Macorís provocaron un accidente que dejó a siete personas heridas, Apenas iniciado el simulacro nacional de terremoto, aunque se desconoce la versión oficial del accidente entre los lesionados, se encuentran varios motoristas y una jipeta que resultó afectada por la colisión. Al igual que en otras ciudades del país, el simulacro también se llevó a cabo en San Francisco de Macorís, en el cual participantes criticaron la supuesta falta de organización del mismo. Vamos a escuchar a William. Ese es el profesor William Hernández. Eh, Chao. Bueno, mira, el simulacro es bueno, es correcto, pero lamentablemente aquí como que faltó de planificación. En las instituciones, yo soy un colaborador del ayuntamiento, ustedes vieron cómo salieron la, lo, los empleados, salimos a tiempo, con la mano en la cabeza, pero realmente con nosotros nadie se, pudo, se reunió para explicarnos, en un simulacro anteriormente habíamos tenido ambulancia, estamos escaseando de ambulancia. yo creo que hay que revisarnos, ¿no? que se ve esta crítica no manzana, sino para crecer, para que entendamos que todos debemos luchar por la vida y luchar por la vida es hacer las cosas correctamente, quienes lo planificaron, cómo lo planificaron, por lo menos nosotros eh, recibimos orientaciones, sí, precisas del alcalde, pero no porque nadie de otras instituciones se haya reunido con nosotros. Confiamos a plenitud de que esto sea quizá un olvido en el caso del ayuntamiento, pero debemos cumplir con estas normas este país históricamente por el grado que hay de la sismología. Hay un gran terremoto cada 50 años. Ya nosotros pasamos ese ciclo histórico que hay Debemos esperar y yo creo que hay una sugerencia que nosotros debiéramos programar en la medida de lo posible otro con las autoridades locales, que nos reunamos todos, que se reúnan todos los que tienen eh, la corresponsalía de hacer esto y que se haga mejor, porque realmente, honestamente, eh, no vi... Lo que es realmente, además, no mandan a un sitio, a eh, nadie en un terremoto se puede meter en un parque todos juntos. Como que debieron decirle a cada instancia, institución, ustedes deben marchar en tal o cual sitio, otros quedarnos en los edificios porque todo el mundo no debe salir así porque la tierra se puede hundir. O sea, hay unos asuntos que tienen que ver con la geomorfología del terreno, y el problema sísmico realmente que no se cumplieron, lamentablemente. Caso que Una bueno, observación, el, ¿sí? tema, el tema de la vulnerabilidad, un sismo se considera local a mil kilómetros. Donde ocurra, va afectar la piedra final dependiendo de la magnitud del evento. Es decir, que señalarle ahora mismo que eh, un lugar más vulnerable que otro generaría pánico en la misma población vamos a adentrarlo en el tema para que se aprendan a defender sabiendo de que existe la posibilidad de que pueda ocurrir el evento porque tenemos antecedentes históricos de ocurrido quiero felicitar a los bomberos al Ministerio del Interior al Ministerio de Defensa a la Cruz roja Salud Obras Públicas eh, todas las instituciones que han estado laborando junto al Centro de Operaciones de Emergencia desde el primer día, los empresarios eh, a través del torneo organizado y a través también de los industriales que han estado participando y apoyando este simulacro y reconocer que cuando hay una voluntad política se puedan hacer las cosas. Nosotros como gobierno, como Estado, como centro de operación de emergencia solamente hemos gastado mil pesos en la impresión de unos manuales y la impresión de unos civiles. No se ha gastado un peso en este simulacro, que es lo más importante, es solamente una voluntad, una voluntad pérdida de un presidente que entiende que educando a la población podemos evitar tragedias Muchas gracias. Bien, señores. Escucharon ustedes las declaraciones del de comandante Juan Manuel Méndez. ¿Puede decir comandante? Sí. El comandante. Porque el comandante comanda el, el sistema de, de, de, de, de seguridad de desastre. El hombre que preocupa al haitiano aquel, ¿se acuerdan? De un meme que salía. Cada vez que yo veo a este hombre me asusto. Y también vieron las declaraciones del profesor William Hernández. Así que... Vamos inmediatamente nosotros a ver qué podemos opinar. Francia, adelante. Miren, ciertamente que nosotros somos una isla la cual se encuentra en el trayecto de varias fallas geológicas. Yo pensaba que te iba a decir, en el, tray en el mismo trayecto del sol. Como Igualmente, el, como, como decía, decía Pedro, de eh, Pedro Mil, definitivamente en el mismo trayecto de, del sol y no somos ajenos a varias fallas geológicas, la más importante aquí en el Atlántico, justamente muy cruza ya, ya. Eh, la… te la digo ahora. Ok. Entonces, te lo, yo lo conozco todo desde muy pequeño. Mi padre era un geólogo natural, y cuanto a fenómenos, y era especialista en suelo, en tierra, en, en suelo estudio de suelo. de suelo, correcto. Los, las obras más importantes que hay edificada, él participó como el analista de suelo. Y te puedo decir que nosotros vivimos de espalda a esa realidad y casi a nadie le gusta prevenir hacia lo que es ni la muerte ni lo que son los desastres. De hecho, hay un, un dicho siempre que como el cuervo, cuando está lloviendo, dice voy a hacer mi casa, cuando deja de llover ya se olvida de la casa, no tiene nido. Pero creo que es importante en principio conocer nuestra realidad geológica para saber que en los terremotos no son predecibles. Pero pareciera que en estos momentos que ha ido, ha ido buscándose un esfuerzo porque tanto Siris de León, que es uno de los expertos que tenemos en el país, advierte que posiblemente República Dominicana sea, eh, reciba un fuerte sismo por encima de los siete puntos tanto. Y eso hace que los sistemas de seguridad del Estado trabajemos o trabajen por la prevención. Y sobre todo, que no es común, como sucede en Chile, México, y otras naciones que constantemente los movimientos telúdicos son un, un diario vivir, como en Japón también. Sí. Es decir, tú puedes estar normal en, en una habitación de hotel en, en Japón y de un momento a otro tú sientes los movimientos. Me pasó, en, y en Chile me pasó también, en, en Chile me pasó en un 34 pisos, yo estando en Santiago de Chile. Eh, me sorprendió un momento, simplemente me habían advertido que el edificio hacía ciertos movimientos a cierta altura porque está preparado bajo estos eh, estándares de, de, de seguridad. Y lo acepté. Y en un momento estuve ya luego eh, caminando hacia la compañía. Cuando yo trabajaba, eh, RH Mejía, me había enviado eh, a Dol, Chile. Y eso me causó, pero le voy a decir una cosa. Nosotros hemos vivido de espalda en todo. Lo más sencillo que yo lo he planteado aquí, cuando fui regidor quise que se estableciera como una ordenanza municipal, la de que los bomberos cada año tuvieran la, la aplicación de revisar las reglas de seguridad en cada edificación que adverga una cantidad de personas durante el día o en la noche. Bien. Y tú sabes qué, Bien. lo más sencillo, las puertas de nuestros negocios de nuestras entidades No abren hacia afuera Sino hacia adentro Ahí empieza el principal problema sí. Para un momento de evacuación Y de emergencia Bien. La puerta, cuando tú vas hacia la puerta A salir, tú tienes que alarla Hacia ti para poder salir Lo correcto es Que hoy día Todas las edificaciones estén cambiando Las puertas hacia afuera Porque es hacia, la, hacia el área de evacuación Bien, claro. Gracias, Francia. Adelante, Yerjan. ¿Tú sabes cuántas que... fallas, con el perdón, Yerjan? sabes cuántas fallas activas hay en este país? 14. Es la de San Andrés. <coughs> ok. Pero... Que es la que pasa por California. Sí, Correcto. Sí. La misma pero de aquí. La, la más fuerte de nuestra es la Enriquillo, que es la que del Mar Caribe. Que bueno. Está entre Puerto Rico, República Dominicana, que esa zona. Ahí. Bueno, de ahí es que vienen los, los eventos de Santiago, La Vega, que se hundió. Mm. Y aquí falla la calle Castillo enrique. tiene una falla que cruza directamente la calle Castillo. Así, adelante. Miren, lo que plantea el compañero Francis es algo muy importante, y es el hecho de que ciertamente cuando usted, por ejemplo, nosotros estamos aquí en este estudio, si intentamos salir todos corriendo, que es lo primero que el instinto nos va a, a, a llevar, o sea, déjense de, de cosas, que, que sea un terremoto, y que, que, que mira que, que una columna, usted lo que va a pensar es en salir corriendo. Bueno, a nosotros en pleno programa una vez, Estábamos Fulvio, Raquel y yo aquí Tembló la tierra Y es que lo primero que te va a llegar Porque que el instinto natural es de preservación ¿Y qué te dice ese instinto? ¡Corre! Porque el edificio se puede caer Entonces, ¿qué tú vas a tratar de hacer? Llegar a la puerta para salir del edificio Es lo primero que va a pasar Y lo contrario a un huracán sea, si un huracán Por ejemplo, en Estados Unidos Se un tornado de resguardarte es al revés, entonces, ¿por qué? Porque el ser humano va a actuar de manera instintiva. Qué bueno que se le enseñe a la gente, pero ¿qué pasa? Si eso no se hace con, con, con frecuencia, cuestión de que ya sea una cultura de, del pueblo dominicano, olvídese que la gente decía, se le va a olvidar. Como yo te decía, Chile para Chile, los chilenos, es normal este tipo de cosas. Entonces, en México es normal. Pero, pero eh, fíjate tú que en México hubo un terremoto y hubo muchísimos muertos porque lamentablemente lamentablemente si hay un edificio que se cae ¿m? usted puede estar un esté y hay un problema sí. hay un problema entonces lo importante de esto es precisamente tomar las medidas que plantea el compañero Francis más que quizá enseñar a la gente cómo salir corriendo o a, o a, o a, o a, o a meterse bajo de una mesa porque miren uno se puede poner se pueden poner el amplio debajo de esa mesa pero si ese techo le cae a esa mesa olvídese que no hay nada que buscar te va lo a aplastar correcto que tú te pongas al lado de la mesa entonces, pero Como quiera, si el techo se cae, una, no hay para dónde. Eh, eh, pero pero ahí es lo que es el triángulo de, el triángulo vital, de la vida. Hay una es ¿Qué triángulo? El triángulo de la vida. Si, este, si, esta, si esto es un, y, un mueble, por ejemplo, es, tú te pones aquí por, porque cualquier cosa que pase, esto te lo va a aguantar. Sí. Es difícil es que, que salga una plataforma plana. Es, es difícil que salga una plataforma plana cuando tiene amarre en los extremos y columna. Más Señor, bien, señores, señores cerrar, miren, ca, cae así de... yo quiero irme a las estadísticas. Uh -huh. ¿Cuánta gente rescatan de, de terremotos porque hicieron lo correcto? ¿Cuánta gente, sí, hay por mucha, ejemplo, hay, hay la torre, sí, no, pero vamos a buscarla tú? Ves. En la torre sí, gemela, ¿cuánta gente este de... cuánta gente Aquí, se salvó porque salió corriendo? El micrófono. No, pero la verdad es que es estadística. Por ejemplo, en la torre de gemela, ¿cuánta gente se salvó porque salió corriendo? Ah, Hubo gente que pensaba que era un terremoto sí. y se quedó ahí, coño, se derrumba la torre de gemela. Entonces, pero no fue por el terremoto entonces. No, se... no, no, porque no pero es lo que te digo. Que pensaban era, que era eso y salió otra que, cosa. La realidad de la vida, la gente no hace lo que te indica Lo que es supuestamente correcto sino que actúa por el indicio. No, es que yo le voy a decir la verdad Si yo puedo huyendo? salir corriendo en el, en el poco tiempo de este momento, Lo voy a hacer, porque si el edificio se cae no, claro, sí. si, si me cae eso ahí Que no sé cuánta libra pesa Oye, en lo que me vienen a sacar, me muero Hubo gente que se tiró 80 pisos de la torre, creyendo como que Se podía salvar, sí. se tiró Porque es una cuestión De supervivencia, ah, sí, entonces sí. Yo creo que más que, que, que pensar en, en, en, en cómo tú meterte debajo de una mesa <risa> o en una el esquina, es vida. preparar las edificaciones precisamente para que la gente pueda tener facilidad de salir. La puerta para afuera, como dice el compañero Francis, esa puerta hablé para adentro, esa sí, sí, que está ahí. Ahí nos vamos a juntar todito. Con que ¿Eh? en la bolita, Exacto. Entonces, eso, eh, yo creo que más que enseñar a la gente a qué hacer en ese momento que la gente no lo va a lograr hacer, porque miren, hay que estar en el momento. Eh, la, lo intuitivo es que la gente salga corriendo, eso es lo normal y eso es lo que la gente normalmente va, la mayoría va a hacer, en Japón lo hacen, busquen para que ustedes vean, busquen en Japón un video de terremoto, que la gente está en la calle, la gente no se queda en el, en el edificio, la gente sale corriendo para la calle en Japón y en cualquier parte del mundo eso va a suceder, entonces lo importante es que las edificaciones estén preparadas para que la gente pueda salir lo más rápido posible de la edificación. Bien, Ojalá pudiéramos conseguir un video de Japón. Bien, pues yo se apuesto puesto a la educación en todos los sentidos. No se pierde, mejor ganamos cuando se orienta, cuando se crean eh, situaciones ficticias como es en este caso simulacros de terremotos, donde de alguna forma eh, eh, vivimos lo que podría pasar en un terremoto de manera real. Esto con fines de aprendizaje, donde el gasto, hablaba el general Juan. Méndez, Juan Manuel Méndez, solo se gastaron 10 mil pesos en, en boletos, en, en, en folletos de orientación a las instituciones y a la prensa. Entonces debemos de apostar a que se haga eh, de manera recurrente, anual, o cada el tiempo que se estipule. Eh, hay normas básicas que a nivel del mundo se supone que se deben de cumplir de que la gente por un tema de supervivencia, pues no lo hagamos, pero es el rol de las autoridades competentes, de las instituciones que salvaguardan la vida de cada uno de nosotros, crear eh, o, o tomar las iniciativas para que la gente tenga un nivel de conocimiento, de orientación en este sentido. Si sabemos que lo primero es que todo el mundo sale corriendo, pues el mensaje es ese, o sea, no salgas porque mientras va bajando la escalera te puede sencillamente caer todo arriba. Trata de salvaguardarte en lugares donde tienes mayor nivel de protección que corriendo. O sea, ese debe de ser el mensaje. Eh, otro de los aspectos que, que se, se habla, o sea, el, el tema de la electricidad cuando hay o ya ha pasado un terremoto, el tema de las de, de, de, del agua, de las tuberías, de las llaves con el, eh, en conjunto con la electricidad, Arman cortes circuitos, la gente se puede electrocutar, hay un tema de, de, de que puede poner tu vida en riesgo más allá del terremoto, del temblor, luego de que hayan posibles derrumbes o paredes deterioradas. Otros aspectos, en nuestro país la gente, en las casas muy escasas son las casas donde hay botiquines de emergencia, ¿Sabe? donde hay niños pequeños, madres y padres responsables tienen su botiquín. No tenemos esa cultura. Pues en esto se lo decimos, usted tiene que tener su botiquín con un foco, con medicamentos, con antibióticos, con alcohol. No lo hacemos pero como institución, mi rol es decirte lo que debes de hacerlo. Tú vas a una botica, a una, botica, a una, policía, a una de esas boticas, a esas farmacias del gobierno y usted adquiere eso por poco dinero. O sea, debemos de nosotros ir apostando a la formación y a la educación de la gente porque eh, que el dominicano es un burro, como mucha gente dice. No, pero nosotros debemos de formar Debemos de, de educar, de orientar Mira, esto era lo que Amado refería Del triángulo de la vida Que no es lo mismo que te caiga el techo parado Tú aquí o corriendo, saliendo A que tú busques la forma de salvaguardarte En una posición donde se supone Que si te caen todos estos elementos Toda esta estructura Hay más posibilidad de salvarte O sea, eso no se discute ¿En qué consiste? Ahí está eh, la lectura eh, Bueno, vamos a leerlo El triángulo de la vida consiste en que en en que entre un objeto y tu cuerpo haya un espacio en el cual se mantenga con vida hasta un rescate. No te garantiza un 100%, pero te garantiza más que estar parado, a que, que yo me quede aquí, a que me caiga todo o que salga corriendo. O sea, estas son las cosas o las informaciones que deben de llegar. ¿Qué más podemos nosotros decir? Esto nos ayuda a, a, a, de, a, de, a determinar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Pasó un accidente donde hay, eh, hay siete personas que están heridas. Bueno, fue un asunto de la ambulancia por el nivel de rapidez. Eh, estamos hablando, señores, que participaron más de 680 mil personas en este simulacro. Entonces, son aspectos... Esas debilidades que se dieron y que pudieron identificar las autoridades y esos reportes que se supone que pasaron las instituciones públicas y privadas, se supone que el COE y todos los organismos de seguridad la toman en cuenta y en consideración, para ya sea a modo de orientación decirle: mire, no pueden hacer esto así en momento determinado, aunque hagamos lo contrario, por ese es el rol que tiene la institución. ¿Qué, ¿Qué debilidades más tienen en los aspectos del acondicionamiento, de la, de la señalización? En los centros médicos, por ejemplo, grandes, hay escaleras donde te dice por aquí solo se sube, por aquí solo se baja, porque ¿qué es lo primero que pasa cuando hay un grupo de gente? Uno, algunos empiezan a subir, otros a bajar, todos chocan de frente, se caen unos encima de otros, y esto es peor que la propia situación, si es incendio, si es terremoto, si hay una evacuación de cualquier índole. O sea, todas estas cosas que nosotros... Nuestro país, un país en subdesarrollo, país pobre. No la vemos en el día a día, no sabemos, sabemos poco de ella. Entonces, en todo este sentido, cierro diciendo que me parece muy válido y, y lo que es, eh, deberíamos nosotros de solicitar es que se haga de manera, de manera constante porque algo queda, algo queda en lo que es la orientación eh, de la gente. Bien, yo pienso que aquí tenemos un caso típico de la del entrenamiento y la formación y, y, y sus fallas eh, las qué fallas, es lo que se busca en esto las fallas del conocimiento porque se asume que quienes estuvieron en eso sobre todo los que actuaron en calidad de autoridad en medio del desastre tenían que desarrollar un trabajo digamos más eh, profesional eh, esa falla como tú dices se pueden establecer y luego buscarle soluciones Ahora bien, lo más importante de, de, este, de este tema es que eh, nosotros nos hemos concentrado en vivir en edificaciones. Las, las, los cascos urbanos de las ciudades grandes como San Francisco, San Pedro, La Vega, eh, Santiago, la capital, eh, se han quedado básicamente eh, con muy pocas casas de, de una sola planta, o sea, de techos bajos. Y. La gente está viviendo en edificaciones. Yo lo que pienso es que la autoridad debe tratar primero de que cada edificio tenga una otra opción, una escalera de emergencia en la parte de atrás que regularmente que se coloca, y segundo una vía de evacuación para que la gente sepa por dónde debe acudir en el momento de un terremoto. Eh, yo recuerdo que el terremoto de de, de Puerto Plata en el sí, año 2001. Algo. 2001 2001, creo fue. que sí bien yo, yo iba casualmente a trabajar ese día, al lunes y fue a las 12 de la noche sí, yo vivía en el Trébol fue increíble, trébol eso 2. fue fuerte aquí se sintió muy fuerte sí. yo vivía en el Trébol 2, ahí en la carretera de La Ceja, en un apartamento que teníamos, y yo recuerdo que yo soy muy, yo soy muy cobarde para los terremotos pues Yo por lo, por lo menos lo, lo, lo, eh, los huracanes y esas cosas uno puede, sí. aunque no lo puede controlar, pero sí tú puedes predecir qué viene, por dónde viene y qué podría pasar. Pero los terremotos son eh, inesperados totalmente, son taimados, ¿tú ves? son subrepticios sí. Entonces, eh, cuando comenzó a moverse la tierra, yo desperté a, a, a mi muchacho, y bueno, Rosaina, por supuesto, y, y desperté a mi muchacho y me eché al hombro, al hombro y, y Rosaina cogió a Amadito, que estaba mucho más chiquito. Amadito tenía un año y pico, dos años nomás. Óyeme, y, pero bajamos por la escalera. Habiendo una escalera de emergencia, bajamos por la escalera. Claro, la escalera de emergencia era más, era más difícil. Sí. Y nosotros teníamos una cierta cosa con esa escalera de emergencia porque por ahí fue que Amadito se cayó cuando se cayó. Well, okay. A Medito se me cayó de la tercera planta, teniendo dos, un año y medio, casi dos. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo de la tercera. Es. Sí, sí. Le decían el, el, el super baby. Pues no, <ríe> no sé. se hizo nada el diablo. Qué bueno. <ríe> no se hizo nada. Eh, pues bien, ¿qué pasa? Bajamos por ahí, bajamos por la escalera normal. Eso quiere decir que uno, como dice Yerjan, en medio de la situación, uh -huh. lo que atira es a buscar... El, el, el, la, la forma de salir lo más rápido posible. Decía mi abuela, que una mujer sumamente sabia, dice, en tiempo es regerta, cualquier joyo es puerta. <risa> en tiempo es regerta, cualquier <risa> joyo, <risa> joyo <risa> es puerta. O sea, y, y es, y es lo que dice Yerjan, pero con otras palabras. En definitiva eso es. Pero sí, la autoridad debiera de exigirle a cada constructor que pusiera una vía de evacuación, eh, sobre todo si se trata de un edificio grande, el que va a alojar mucha gente. Eh, sí. clínicas, eh, cosas así claro, la señalización sí. que te diga hacia dónde mira, tú vas eso, por mira. ejemplo, mira. las empresas tienen que tener su ruta de evacuación que te diga salida, salida, salida y que te vaya llevando a la salida yo no he visto en el palacio de justicia y el palacio sí. de justicia concentra a mucha, mucha gente, gente. yo mira, no he visto en el palacio de justicia una vía de evacuación y te voy a decir algo Imagínate. que el palacio de justicia tiene dos vías de evacuación sí, una claro. cerrada que es la parte de atrás del, que da a <ríe> las la seis, a la seis y la principal, pero lo más importante... Pues solo uno si la si otra no, no, está cerrada. Pero la mantienen cerrada. No, Hay no. una parte que yo quiero puntualizar de la importancia de ser proactivo en la visión del desarrollo de nuestra ciudad. Eso debió empezar y ha empezado a través de la ley de planeamiento urbano y los estándares de construcción y de organizar los edificios hoy día. Y hemos estado en, en acuerdo y en procesos de constantes de aprendizaje de este tipo de, de, de medidas que se deben tomar, pero la municipalidad tiene en sus manos la planificación, la oportunidad de planificar y de una vez y por todas aprobar, está ahí el proyecto en la sala capitular, en, en los archivos, que hay que desempolvarlo porque se dejó en el limbo una comisión que se había planteado para establecer la, esas medidas, pero ¿qué resulta? Todas las construcciones de este pueblo, aunque indican que deben de tener las escaleras, se les permite que se construya sin ellas, sí. y se concluyen y se vende y la gente la está comprando sin tomar en cuenta la accesibilidad o la salida del edificio. Y otro, pues, otro punto. Las clínicas, que son el producto del proceso progresivo de desarrollo, sus construcciones son laberintos, sí. son laberintos y aquí no hay un planeamiento urbano que organice y les frene, más allá de complacer el desarrollo de la economía de una clínica, que haya una verdadera planificación de construcción, que advierta accesibilidad, comodidad, pero también evacuación. El que entró a un edificio de estos nuevos, de las clínicas nuevas, que han hecho nuevos, pierde la orientación donde se encuentra y por dónde salir. Miren, yo, yo le voy a, creer, ¿Eh? yo voy a creer eso, y me van a excusar, ¿verdad? Porque me imagino que lo han hecho en función de algo científico. Pero yo voy a creer eso. Lo de la que de la hay que. De, de, de la oportunidad de. Sí, de, de tú ah, de, de, al la, lado de una, de una llango, mesa, al llango, lado la de, una, de una columna. Cuando me muestran las estadísticas de la gente que lograron sacar de un terremoto, por ejemplo, como en México, que fueron sí. contados con los dedos de la mano, lo que sacaron vivos después de ese terremoto y de Haití, y cuando me diga mira, sacamos tanta gente, eh, cada terremoto salen por lo menos tantos que hicieron lo que debieron hacer. Cuando me muestran eso, entonces yo me quedo tranquilo y busco un equipo. Mientras tanto yo voy a salir corriendo. ¿Sabes por qué? Porque de manera, nosotros somos animales. No animales... Tú tampoco tienes la, la información de cuánto se salvan por la ley. Lo primero que salen. Eso sí se Es que segundo y segundo llegan, tú no sales. Ejemplo, ¿Cuántos segundos dura un terremoto? Aquí en Telenor, y el primero que llega al parque se salva. ¿Cuántos segundos dura un terremoto? El primero que llega al parque se salvó. Pero ¿cuántos porque, segundos eh, Yerlán, a, cuántos le, segundos dura un terremoto? Si ¿Qué tiempo un, te lleva a salir de acá? Le muestro un video de Japón. Los japoneses afuera en la calle. Estamos es que nadie se segundos. queda. Estamos solamente ¿sabes quiénes segundos? se quedan? los que están en un, en un piso 100 o 200 allá arriba que y aquí tú sales como un cepelín y tú, nos, y, y tú en, en 20 segundos tú de no manera sales. instintiva no la, la, la gente sale la gente sale y se, y se va a la calle o se va al parque o se va al parque haz el ejercicio a cuántos segundos te Para lleva salir vean? corriendo de aquí en 10 segundos te, que te baja la gente hasta de una, de una primera, tercera y no solo eso <ríe> deja no, un pánico acá. Un, te, un movimiento deja pánico Hace pánico A ninguno nos gusta sí. No estamos preparados mental Ni, ni, ni, ni emocional ni, ni, ni cultural culturalmente, culturalmente lo Para los fines para eso. Sabiendo que hemos tenido Importantes eventos telúdicos Inclusive que vivimos Lo que fue el terremoto de, de Puerto Plata Yo pude verlo Luego cuando pude ir a Puerto Plata A trabajar Que ahí una escuela que yo veía siempre, verla en el piso, una escuela que se veía nueva, que fue construida y no era una escuela vieja. Vicios. Mira, bueno. así, aplastada. Señores, la pregunta del día, ¿qué opina usted sobre simulacro nacional que provocó un saldo de siete heridos? Vamos a ver, háganos el feedback, 829-451-3381. No, Carolina. Tú, ¿Tú crees que Carolina y amado y amable televidente que... Por estas cuestiones que hemos identificado que tenemos como ausente en la planificación y prevención de sismos, de terremotos, el hecho de los siete heridos demuestra que no estamos preparados como sociedad. A un las evento. las declaraciones que daba Francia el general eh, Juan Méndez, que creo que no están ahí él le preguntaban que qué pasó, dice eso no estaba eh, en el simulacro o sea, esa parte de que las ambulancias salieran eh, como en modo de auxilio de, reco de, re de recoger personas, debían de estar no ahí estaba, en el pero no estaba solamente. pautado, solo sonarlas él dice, yo no entiendo por qué hicieron esto o sea, hubo algo, algo no, algún... falta de coordinación, exacto Mira, un problema y, el de coordinación. y el más terrible no de, lo, de los choques que debió que... ser ese del camión de bomberos, que eso es una mole y está y está en el frente. No hubo una pasol, un motor desbaratado. O sea, no sé que se lo, lo mata. Entonces yo creo ponen. que esto debemos de seguirlo ejercitando y el estado tiene que preocuparse y seguir invirtiendo en esta oportunidad de irnos Mírale. adecuando hasta Eso. la goma se, se De irnos se, adecuando sí. y vuelvo y repito. Tenemos una oportunidad aquí en la municipalidad, los regidores, el alcalde. Mira, el motor, mira, mira cómo quedó ese. Es una cosa increíble. lo que de, pasa es que los dominicanos somos tan reales de realmente <risa> asumir como medida que hasta los mira. simulacros lo hacemos mira, mira eso, el que le dio a eso eso no, debe imagínate. ser porque de llegaste ahí, ese, ese no, bombe que no. eso es hierro es entonces yo digo, es el mejor momento para que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís y los demás municipios atiendan que no es solamente dar los permisos los permisos tienen que ir acompañados de reglas de medida y que se comprueben que se realicen. No, pero señores, pero, eh, eh, atención, hay que, hay que dar sí, la primicia. Claro. A, a raíz sí, de la denuncia yo. que hizo el programa, intervinieron la calle Sánchez y ya se puede la transitar. Está ah, la yo? imagen ahí. Eh. Lo voy a mandar a la tabla. Esta guisa de, de, de conductor. Ah, no, no, pero... fue que tú estuviste ahí, fue que le dimos no, candela que ahí. Estuvimos ahí con su ¿A que lo hizo de una vez? Yo salí de aquí para allá. Sí, claro. Sí, pero fue a raíz Y ah. yo llamé claro. aquí. Claro. No, no. Porque lo que le, pedí, le decía, no, no. tienen que hacer una recogida para que haya un. Es de Carolina, ¿sabes? Míralo ahí, le mandamos im M imágenes M ahí. En, sí, en el. Ven, y que si sí se estuvo puede, ahí. si hay gerencia. Ah, bien. pues vamos a leer algunos?